2023. Saludamos a nuestros delegados de Gana Gana y Lotería del Tolima que nos acompañan y supervisan. Llegó el momento de conocer. El... Estrena carro girando en Gana Gana. Gánate un espectacular automóvil si Suzuki depositando el voucher de los giros cobrados o enviados en el departamento del Tolima en los buzones que encuentras en todos los puntos de venta. Vigencia hasta el 19 de diciembre del 2023. No dejes pasar esa oportunidad. Gira... red gana-gana. Y el número ganador para el día de hoy es 2, 1, 6, 7, 21, 67 el número ganador, 2167. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas gracias y felicitaciones a todos los ganadores. Enviamos un saludo muy especial a todos los habitantes del departamento del Tolima.